Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo, el de tu cabello, no sé de tristezas, todo es alegría, solo sé que eres tú la vida mía, cuando estoy contigo.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 Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera que grites Que sois todo tuyo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo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 tu figura frágil, o una ave que inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Todo cuanto quieras, Cuando estoy contigo me lleno de orgullo Quisiera que grites que soy todo tuyo Cuando estoy contigo contigo no existen fracasos no Todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos cuando estoy contigo mi amor me lleno de orgullo Quisiera que grites que soy todo tuyo Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo mi amor Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo.